¡Iré! ¿Debo recordarte de quién es este reino? Oscura. Siente la ira de Poseidón. Piénsalo bien, Arthur. Lo siento, no... No vine aquí a pelear contigo. Eso fue exactamente lo que pasó, Arthur. Primero interrumpen la comunicación. Luego... Son tus mares, pero también es mi sector. Déjame ayudarte. ¡Cúbreme! Creí que el único del régimen aquí para torturar sería Aquaman. Chita, No nos andemos por las ramas. Wonder Woman está escondida. Tal vez ahí abajo. Dime, ¿dónde está tu amiga amazona? ¿No escuchaste? Dejé de ser su amigo. Atlantis también. ¡Mentiroso! No necesito un lazo dorado para que me diga la verdad. Oh, estaría encantado résale a la diosa de la cacería Necesito un lazo dorado para que me diga la verdad. Más oscura? Al menos haz lo interesante Guardo lo mejor para el final. Están flanqueando a mi gente. ¡Defiende la línea! ¡Quédate atrás! Bien, y tú seré la vanguardia. Jordan! regresaste. Se siente bien regresar a donde pertenezco, como tú con la cárcel. Ni cuando fui Yellow Lantern me tenías el respeto apropiado. Pero te enseñaré lo fácil que se rompe tu voluntad. Hará tu vergüenza. No me engañarán de nuevo. ¿O te estás desmayando? Cerramos las puertas, pero la pelea no ha acabado. ¡Hal! Lo siento. Estaba... en otra cosa. ¿Dónde nos deja esto? Te arriesgaste por Atlantis. Tal vez si sí seas de confianza. Entonces, ¿estás dentro? No puedo. Soy de aquí, defendiendo a mi gente. Lanterns, Atrocitus y Dexstar, agentes de venganza. Con el poder de la ira, calma. Yo lidiaré con ellos. Anillo contra anillo. Buena suerte. Te has estado metiendo con mi mente, ¿no Atrocitus? Los Yellow Lantern de Sinestro masacraron a millones. Y sus víctimas quieren venganza. Les quitaste el anillo. ¡Pero no estás absuelto! No eres el primero en decirme eso. Dexter te sacaría el corazón y lamería tu sangre. Pero presiento que tienes un llamado mayor. ¡Una chispa! ¡Una chispa de ira! ¿Qué haces? ¡Toda esta ira! Superaste tus miedos. Pero aún así traicionaste a los Green Lantern, lastimaste a tus aliados. ¿Cómo pudiste perdonarte a ti mismo? No, no puedo. Entonces, arde! Noche en paz oscura. Vuélvete, venganza. Únete a los Red Lantern. Ningún mal escapará de mi vista. Que aquellos que. Me de... ¡Se cuiden de mi poder! ¡La luz de Green Lantern! Tienes razón. Me odio por lo que hice. Pero mi voluntad es más fuerte que mi odio. puede ayudarte. Tienes razón. Me odio por lo que hice. Pero mi voluntad es más fuerte que mi odio. en tu sangre Eso fue por Alvin Sir ¡Lea con furia! Nunca había escuchado esa. Tu mundo está ardiendo. Y cuando seas cenizas, rogarás por venganza. Los guardianes no necesitan saber de ese. La fase beta está completada. La defensa de la tierra está comprometida, comienza la cuenta regresiva. De una vuelta al mundo, hay naves más grandes ubicadas en estas ciudades importantes.